¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Vamos a seguir Con la historia de nuestro Mundo de Minecraft ¿De acuerdo? Vamos a entrar Y cuando estemos dentro Te digo lo que hacemos Vale, pues ya estamos dentro eh, Vamos a llevar Esto, ¿vale? Vamos a seguir con el castillo Esto de aquí Es el capítulo de hoy Así que Vamos a ello. Mira, mira el castillo. Ya va. Ya va cogiendo forma. Dirás, ¿no vas a entrar por la puerta? No. Voy a andar por aquí. Ups. Ups. Ups. Mm, tengo que rellenar esto. Madre mía. El castillo este. Ahora lo ves y dices, bueno, más o menos va cogiendo forma, pero. ¡Ay, una mini tortuguita! Ponerle nombre a esta mini tortuguita. ¿Cómo le queréis llamar a esta tortuga? Ponerle vosotros el nombre. Un nombre bonito, por favor, a poder ser. Un nombre bonito. Mini tortuguita, qué mona. Pues eh, pondremos los cofres. ¿Vale? Bueno, los cofres no. El cofre, ¿vale? Para poner la, la arena. Eh, los cofres van a estar en la planta esta En la planta baja del castillo Y luego en la planta de arriba Estaría bien eh, Poner a, a los aldeanos Lo que no sé es cómo traerlos hasta aquí Así que nada Pequeño corte Y volvemos Vale, entonces aquí vamos a meter esto Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam Todo, todo, todo Aquí va El... Marco Con el bloque de arena Para saber que aquí va la arena Y ahora toca Colocar los ladrillos De Del castillo Ponedle nombre en los comentarios A la tortuguita ¿Qué, qué nombre le pondríais a la tortuga Dejadmelo por los comentarios Un nombre bonito ¿eh? Por favor No me vengáis aquí con Francisco Jorge Javier Hombre, por favor. Cookie, Muni, Chiqui, Cookie, yo que sé, un, un poco de, de. de, de, de. Algo bonito. ¿no? Algo bonito. Vale, voy a terminar de colocar estos bloques. Y seguimos. Pues ya los he colocado. ¿Vale? Ahora faltaría eh, quitar esto. Pam, pam, pam. Hay que aplanar esto un poco, ¿vale? Y en cuanto se haga de noche, ¿vale? Para alargar un poco más el vídeo. Lo que voy a hacer va a ser eh, ir a por, a por monstruos, a por bichos, ¿vale? Así que para aprovechar un poco y subir un poco más de niveles, porque tenemos 18 de experiencia y estaría bien tener un poco más por el tema de que para poder eh, encantar lo que sería la armadura, ¿no? Tener una buena armadura de hierro o de diamante, en caso de que encontremos muchos, muchos más diamantes... Pero eso va a ser un poco complicado Que por cierto, fuera de cámaras Lo que voy a hacer va a ser preparar Una especie de zona ¿Vale? Para cuando se vaya a minar Pues Poder minar en condiciones Es decir, preparar una especie De descampado, digamos Debajo de la tierra Obviamente, si no, ¿dónde vas a ir a minar? qué tontería lo que acabo de decir <risa> Y... Y entonces ahí... En, esa, en ese descampado ¿Vale? Pues ya podremos hacer los pasillos Y podremos mirar perfectamente Pero eso mmm, Eso sí que es mejor que lo haga fuera de cámaras ¿Vale? Porque ya sabéis que la capa que se suele minar Es en las capas negativas Y en las capas negativas Se encuentran bloques que cuestan mucho de minar Poco más la tierra esta A ver si conseguimos quitar todo lo que haya Así podemos rellenarlo en un futuro vale, mira me queda me queda nada, me queda muy poquito quito esta tierra, vale y la arena que queda, y volvemos vale pues ya vamos a luchar, tenemos aquí las primeras víctimas me he cogido un arco, vale que se me había olvidado y me he pillado las flechas que tengo, que solo tengo cinco Por eso necesito también ir a por esqueletos, porque ellos son los que me dan las flechas. Así que, en teoría, la mayoría me debería de dar flechas. Pero muchos son egoístas y no lo hacen. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué se le va a hacer? Son cosas de esqueletos, supongo. Pam, pam. Y ah, yo también tengo... Eh, eh, eh, eh, uh, uh, uh. Arco y flechas, ¿eh? Esqueletos. Yo también sé luchar. Ahí está. Ven, me ha da dado una flecha. Vamos avanzando. Claro que sí. Pff. Vamos avanzando. Una flecha. De una en una vamos. De una en una. Vale. Sube, sube hasta la nube. Vamos para adelante. Estaría bien, no es por nada que una bruja me diera poción de debilidad. Por el tema de los eh, aldeanos zombies. Que No has explotado, eh. Creeper, ¿querías explotar? Pues no has explotado. No has explotado. Porque qué te mate, antes. Vale. Bueno, que voy a ir a por el nivel 22 22 no, perdón, 20 ya, Antes del 22 va el 20 ¿eh? A ver si sabemos contar Le echan si más flechas Y más experiencia Por favor, ven a mí No quiere venir conmigo Viene, pero, pero ahí se queda, no viene más Aña Ah, que se quedó atrapada se quedó atrapada la araña. Se quedó atrapada la araña. Uh, uh, uh, pensaba que iba a explotar. Pensaba que iba a explotar, chaval. Vale, no ha explotado, no ha explotado. Menos mal. Menos mal, menos mal. Le dirás, ¿te has perdido? No, no me he perdido. Tranquilada, que yo sé volver a casa. Se vuelve, se vuelve. Uy. Pensaba que había mirado al ender. No he mirado, no he mirado a Lender, no he mirado a Lender. Tranquilos, que no lo he mirado, no lo he mirado ¡Oh, oh, oh! ¡Dios, qué susto me ha dado! ¿Qué dais más? ¿Encantar la, la espada o la armadura primero? Pregunto Dejadmelo por los comentarios Si no, ¿por dónde me lo vais a dejar, sabes? ¿Por dónde me lo vais a dejar, si no? Pues por los comentarios Pam, pam, pam y hay un zombie. Vamos a poner zombie. Perfecto. Ay, Dios, el creeper. Explotó. Explotó. Explotó. ¡Uh! Vale. Araña. Vete a tomar el viento. Bueno, la de bicho calla aquí. Me gusta, me gusta. Hashtag me gusta, chicos. Genial. Venid aquí, pero con la cara destapada. Vale. ¿Tengo flechas? No tengo flechas. Perfecto. Vale. Vamos, uno por uno. Siguiente. Vamos. Venid. Vamos. Ole, los caracoles. ¡Ole! Sí que vamos avanzando, claro que sí van los Creepers! ¡Woo! Esto ha sido todo, espero que te haya gustado Si es así, le das un like, suscríbete para ver más continuo Como este, y cuéntame ¿Qué te ha parecido el episodio De hoy? ¿Qué tal? Cuéntame, hemos avanzado Un poquito más en el castillo ¿Vale? Y hemos luchado un poco Por la noche Y nada, nos vemos En la próxima, chao, chao